Ok, pues mira, ese sí, en, en teoría sí podrías hacer un cálculo cuantitativo, digo, aproximado, pero si tienes un argumento, pues también es válido. Pero ese, ese problema a lo mejor ahorita se resuelve un poco. Vamos a ver un problema de número de abogado. Y ese, el uno tiene que ver con lo del número de abogado. Okay. Pues bueno, ya son 8.10, yo creo que ya vamos a comenzar. Déjenme les pongo mi pantalla. Vamos a hacer cuatro problemas. A menos que alguien tenga una duda, si no tienen, callen ahora o... Digo, hablen ahora o callen para siempre. Si no, pues comenzamos. <coughs> va a grabar este no no se va a grabar eh, diego quizá las siguientes ya se empiecen a grabar vale pero esta de todos modos aunque no se va a grabar los problemas que estamos haciendo yo los voy a que vamos a hacer yo los voy a tener en un en unas notas en un pdf y se los puedo si quieren enviar para que los tengan ahí de referencia Listo. Sí, si pueden ver bien Oye, ahí. ¿Crees más, que.? ¿no? Sí, pero está en vertical tu pantalla. ¿Crees que podrías ponerla en horizontal para que Uy, sí, se vea ve horizontal? Permítame tantito. Gracias. De nada. Ahí está. Bueno, el primer problema es más sobre, sobre tener bien en mente los conceptos que han visto con Iván, sobre todo la parte de equilibrio. Entonces, es un recipiente cilíndrico cuya tapa superior es un pistón, adentro tenemos un, un gas ideal que está fijo inicialmente, sin embargo, después se le da un martillazo. Entonces supongamos que aquí alguien le mete un martillazo. Y este problema va a ser más, eh, ¿cómo se dice? Cualitativo. Vamos, vamos a tratar de describir la física de lo que pasa en vez de, de obtener de, de números, ¿vale? Entonces no sé si alguien tenga una idea de qué pasaría si yo llego y le meto un, un martillazo a este pistón. Lo que queremos es analizar la dinámica de, de este sistema. ¿Alguien más o menos se le ocurre? Pues solo podríamos analizar los estados de equilibrio del sistema, ¿no? Como tal, como eh, tal. Eso, eso es cierto. Con, sí. Y bueno, tengo la idea de que el martillazo solo aplica como un diferencial de tiempo. Y Ajá. cuando deje de ser aplicada esa presión, pues regresará a una condición inicial, ¿no? A ver, digamos que se le mete un martillazo muy fuerte. Y como dices, pues solo podemos analizar eh, los estados de equilibrio del sistema, porque solo ahí están definidas las variables termodinámicas del sistema. Y eso es, eso es muy importante que lo, ten, lo tengan en cuenta. Si, si no está en equilibrio el sistema no están definidas las variables termodinámicas, entonces no puedes hablar de temperatura, no puedes hablar de presión y no puedes hablar de volumen. Entonces en este caso vamos a, a empezar a hablar del equilibrio. Entonces, pues se mueve el pistón, digamos que comprime el gas. Y bueno, ahora que ya hablamos del equilibrio, ya es como la primera parte del, del problema, esto se va a comprimir, y aquí está el gas. Una pregunta que nos interesa hacer es ¿ustedes creen que se vuelva que se vaya a restablecer el equilibrio termodinámico? Inicialmente estaba en equilibrio, sin embargo, después del martillazo pues va a pasar una cosa aquí, una, la dinámica del sistema. Y una pregunta interesante es ver si esto de verdad puede alcanzar el equilibrio termodinámico después de después de un tiempo. ¿Alguien, alguien tiene un un argumento o alguna idea sobre eso? Creo que incluso vieron un problema parecido con Iván, ¿no? De que se dejaba un pistón, se soltaba y... Pues yo quiero esperar que sí, ¿no? O sea, que después del martillazo va a regresar al mismo ático. ¿no? Porque es ideal. ¿no? Mm, puede ser. Pero bueno, aquí la clave o lo más importante es que un martillazo... No sé si ya lo vieron. Pero un martillazo es un una interacción súbita al sistema, es una interacción espontánea, no es homogénea y sobre todo no es cuasiestática. Entonces la termodinámica que van a ver en este curso, bueno, al menos en la primera parte, es termodinámica de procesos cuasiestáticos. ¿Y qué significa un proceso cuasiestático? Pues que cuando tú estás realizando el proceso, cada uno de los puntos son de equilibrio. Es decir, todo el tiempo puedes eh, definir las variables termodinámicas. Bueno, si es que quieres analizar ese proceso. Si, si, si no es cuasi-estático, pues no vas a poder analizar el sistema a menos que ya llegue al equilibrio. Pero bueno, en este caso, eso es lo que pasa. Un martillazo como es súbito, no, no tienes tú controlado ni, ni bien cómo le vas a dar, ni, ni si va a ser un, un proceso digamos, suave para que el pistón vaya bajando lentamente y todo el tiempo sea un, eh, sean estados de equilibrio, pues lo que va a pasar es que se va a generar un gradiente de presión aquí. Entonces, eh, el, el choque, la onda de choque, va a llegar por aquí y se va, se, va, se va, digamos, a transmitir hasta el otro lado del pistón, pues dependiendo de ese gas que constante tenga para la transmisión del sonido, ¿no? Y lo que va a pasar es que se genera una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión va a generar una fuerza en este pistón. Digamos, una fuerza hacia arriba que va a combatir a la fuerza del pistón. Fuerza del pistón y fuerza la G del gas. no bueno Y acá hay otra fuerza, que es la gravitacional, pero ahorita no la vamos a tomar en cuenta. Vamos a pensar que es despreciable respecto a lo que estamos haciendo. Y bueno, la duda es también si esto puede llegar al equilibrio, ¿no? O sea, para saber si hay equilibrio mecánico, lo que nos importa es ver si la fuerza del pistón puede llegar a ser igual a la fuerza del gas. Sin embargo, aquí, como les decía, como este sistema no es un sistema en el que se realice el proceso de manera cuasiestática, pues no podemos medir la presión, y no podemos medir el volumen, y la razón por la que no se puede hacer eso ni la temperatura es porque en cada punto de este gas, la temperatura va a ser diferente. Aquí a lo mejor es, no sé, 10 diez, diez algo, 10 diez alfas. acá va a ser 20 alfas. Aquí 30. No sé, y aquí otra vez 11. Y si, eso, y, si, y si la temperatura de este gas es diferente en cada punto, pues no tiene ni siquiera sentido nosotros que definamos temperatura, ¿no? Porque no nos está diciendo nada sobre el sistema. Bueno, y eso es lo que pasa, en realidad la temperatura va a ser diferente, la presión va a ser diferente en cada punto de este pistón y por tanto la fuerza que se va a hacer hacia arriba no se va a poder equilibrar, no, no va a poder equilibrarse con la fuerza del pistón y va a volver a subir. Sin embargo, este pistón pues llevaba cierta fuerza cinética, una fuerza cinética, digo una, una energía cinética que nosotros le imprimimos al darle el martillazo, y esta se tiene que conservar. Entonces va a volver a subir. Una vez que suba y se detenga, digamos ahora por la fuerza gravitacional, pues va a tener energía potencial, y esa energía potencial pues lo va a hacer bajar nuevamente, hasta que adquiera nuevamente todo en energía cinética, y, y va a ser un, un, un cuento de nunca acabar, ¿no? Entonces este sistema lo que hace es el sistema tiene puntos de equilibrio mecánico. En eso sí tenían razón. De hecho, sí puede alcanzar el equilibrio mecánico. Y este es otro concepto importante. Ustedes vieron que el equilibrio termodinámico no tiene solo que ver con el mecánico, el químico y el térmico, tiene que ver con las tres. En este caso. Ajá, dime. ¿Escribiste en la pantalla? Sí, ¿no se, ¿no se está mostrando? Yo no veo nada No sé si a alguien más le pase lo mismo A ver Igual es, De hecho en tu ah, pantalla ya, ya. se ve que tú estás trabado Ya, ya te ya, estoy ya. Gracias. Ya. Gracias De nada, de nada Hay un, hay un pequeño delay Pero si hay, si hay mucho delay Por favor avísenme para intentar Detenerme un poco en lo que se pone y que no se, no se pierda el argumento. ¿vale? Entonces, bueno, tal como decía su compañero, pues sí, sí hay, sí, hay, sí hay equilibrio. Sin embargo, este es un equilibrio mecánico. El sistema sí tiene puntos de equilibrio mecánico. Y cuando suceden esos, pues uno va a ser acá abajo, ¿no? Cuando se para el pistón, porque se equilibra eh, la fuerza que, que genera el martillo Bueno, la fuerza del martillazo hacia abajo y la fuerza de la presión que ejerce el gas hacia arriba. Porque lo están comprimiendo. Ese es un punto de equilibrio mecánico. Arriba también vamos a tener otro punto de equilibrio mecánico. Y ese va a ser cuando se equilibra pues la fuerza con la que sube el, el pistón con la fuerza de gravedad y se queda quieto. Sin embargo, no es un equilibrio termodinámico. Porque una vez que pasa eso, pues... Eh, como el gas no tiene una presión homogénea, no, tiene, no va a tener un volumen homogéneo ni temperatura homogénea, pues el pistón va a poder seguir bajando y va, y va a bajar de tal manera que se conserve la energía. Y eso va a causar que el sistema, el sistema esté en perpetua oscilación. Pero bueno, eso sucede. Claramente si no se pierde energía. ¿A ¿Alguien se le ocurre una forma de que este sistema pueda detenerse en algún momento? Pues por la fricción de las paredes, ¿no? Con el Exactamente, sí. sí Esa es, eso es, eso es una muy buena idea porque pues, si yo le meto fricción a este sistema, lo que vamos a tener es, sí, oscilaciones, pero van a ser oscilaciones forzadas. Van a ser oscilaciones que cada vez van a ir disminuyendo su amplitud hasta, hasta que el sistema alcance el, el, el punto de equilibrio termodinámico. Y, y pues eso va, va a suceder porque va, vas, a, vas a estar perdiendo calor, vas a estar transmitiendo energía a tus alrededores. Y bueno, ese es el primer, este es el primer problema. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este? Sobre todo sobre los puntos importantes de, de que si no tienes... Eh, un sistema bien eh, homogéneo, si no le metes un, un proceso cuasi estático, pues no puedes definir bien las variables termodinámicas. Y la otra parte importante de este problema es ver que, aunque haya equilibrio de un tipo, pues eso no significa que sea equilibrio termodinámico, sino que necesitas equilibrio de las tres, las tres partes que discutieron con el profesor Iván. El tercer punto de equilibrio del sistema era cuando terminaban las oscilaciones, Ajá, sí, cuando terminan las oscilaciones, en caso de que haya fricción, ah, ahí sí tendríamos tres, tres, tres puntos de equilibrio, ¿no? Tendríamos, digamos, un punto de equilibrio mecánico, a, arriba, otro abajo, y finalmente donde se pare, no sabemos dónde, va a ser un punto de equilibrio tanto mecánico como termodinámico, porque en ese momento, pues sí, ya va a estar equilibrada probablemente este la temperatura, la presión y el volumen del gas ideal adentro de este cilindro con el pistón. Gracias. Bueno, si no tienen dudas sobre este problema vamos a ir al siguiente y este también trata un poco sobre este es más sobre ley 0 entonces tenemos el siguiente sistema son, son tres sistemas de hecho el sistema S1, S2 y S3 con variables P1, B1 P2, B2, P3, B3 y nos dan ciertas condiciones cuando S1 y S3 están en equilibrio pues se cumple esta ecuación que tenemos aquí. Se cumple esta ecuación de equilibrio. Mientras cuando el sistema S2 y S3 están en equilibrio, se cumple esta ecuación de equilibrio. Y lo que nos piden es determinar las funciones de estado y qué relación expresa el equilibrio entre S1 y S2. ¿Alguien tiene una idea más o menos de cómo se realiza este este problema? Bueno, si no, de todos modos, vamos a, vamos a iniciarlo, ¿no? Entonces vamos a recordar qué son las funciones de equilibrio. Entonces estas, eh, perdón, las funciones de estado. Estas funciones de estado son funciones que relacionan las variables termodinámicas entre sí, ¿no? De un, de un sistema. Pero sobre todo, nos permiten encontrar isotermas, es decir, puntos en el, en el espacio fase de nuestro sistema termodinámico donde podemos medir una temperatura a partir de eso se definió la primera ley es decir nosotros podemos asignarle a esas funciones de estado siempre y cuando están de un sistema con las funciones las, las variables de estado de un sistema con las variables de estado de otro sistema cuando están en equilibrio una misma temperatura esa temperatura que le vamos a asignar pues es la dada por la ley 0, ¿no? Nos va a decir una sola cosa. que Están en equilibrio los dos sistemas. Y aquí nos están dando dos ecuaciones. Dos ecuaciones de equilibrio. Y tenemos que encontrar, pues primero, una forma de separar estas variables. Entonces, veamos que, por ejemplo, podemos hacer presión 1 por B1 menos NB. Es igual a presión 3 por B3. Agarrando la primera ecuación. Y esta de acá... Si notan es una función de P1 y B1 nada más. Mientras que la de este lado es una función de P3 y B3. Y nosotros por ley 0 de hecho queremos encontrar una función de P1 con B1. Igual a la función de P3 con B3. Y luego también encontrar una función de P2 con B2 nada más. Porque sabemos... Que si a través de este intermediario, digamos el 3, están en equilibrio estas dos, y además todas dependen de diferentes variables, debe ser porque están relacionados por una constante, una temperatura, la temperatura que nosotros definimos, no, digamos una alfa. Porque estas variables termodinámicas pueden ser lo que sean, no esa fuerza, volumen, presión, pueden ser lo que sean, entonces yo puedo poner aquí un alfa, un número, están relacionados por una constante. Entonces, si nosotros logramos hacer eso, pues podemos obtener las funciones de estado. ¿Alguien, ¿alguien preguntó algo? No, ¿verdad? Bueno. Entonces, este, este problema ya es sencillo una vez viendo este, este punto de acá. Porque tenemos ya la primera ecuación y luego nada más basta con despejar la otra, ¿no? Con P2B2 menos o más P3B3. Eso multiplicado por NB2B2 menos 1 igual a 0. Lo pasamos al otro lado. Y pues nos van a quedar ya las tres funciones de estado. P1B1 menos NB es igual a un alfa, la temperatura. Vamos a tener la otra que va a ser P2B2 entre 1 menos NB2 b2 igual a 1 alfa y la tercera va a ser simplemente p3, b3 igual a 1 alfa y eso responde la primera parte de este problema y la otra pues ya de aquí te la están dando regalada no dice qué relación expresa el equilibrio entre s1 ese, ese y s2 pues nada más agarramos la ecuación de estado del primer sistema con la del segundo sistema y las igualamos esto es igual a lo de acá arriba ya tenemos esa parte entonces este, esto, estos problemas no son tan difíciles siempre y cuando uno tenga en cuenta pues la ley cero la ley cero y cómo es que esta relaciona sistemas en equilibrio y bueno vamos al problema vamos al problema 3 una vez ¿Cuánto tenemos? oye, ¿podrías regresar la claro, sí, sí. Por lo mientras alguien tiene alguna duda de este problema, del que acabamos de resolver. No como tal del problema, pero ¿se pueden subir las notas después? Sí, sí, sí. sí esto, esto yo se las, se las voy a subir, yo aquí tengo estos problemas y pues se, lo, se los mando. Todo lo que hicimos hoy. Vamos sí, a ver. Si no, no lo grabo, o sea, no porque no quiera, eh, sino porque como consume mucho la red... Si de por sí estoy trabado, imagínense cómo estaría si lo estuviera grabando al mismo tiempo. Pero es solo por eso. Igual se las mando. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? Ya, ya, ya. Ok. Bueno, el siguiente problema dice... Esto también ya lo vieron con, con el profesor Iván. Y... Pues vieron que es el coeficiente de expansión térmica y el coeficiente de compresibilidad isotérmica. Y como estos nos dicen ciertas este, propiedades propiedades de, de un sistema termodinámico. Y bueno, este dice, si sí, el coeficiente de expansión térmica isobárico para el mercurio vale beta igual a eso, 1.8 por 10 a la menos 4. Y el de compresibilidad isotérmica vale Kt igual a 3.9 por 10 a la menos 6. ¿Cuál debe ser el incremento de la presión externa para confinar al mercurio en un recipiente de volumen constante al ser calentado de 0 a 10 grados centígrados? Mm. Y para este, pues tenemos que recordar algo. Este es un sistema dependiente de tres variables. Entonces vamos a tener, estas son funciones de B de P y de teta. Entonces, yo quiero ver, yo quiero ver, en esa pregunta dice, ¿cuál debe ser el incremento de la presión a volumen constante? Entonces, yo quiero saber qué le pasa a este sistema si yo cambio la temperatura, qué le pasa a la presión del sistema si yo cambio la temperatura pero dejo el volumen constante. Entonces, algo que a uno se le puede ocurrir es, por ejemplo, dividir k entre beta. k entre beta y ver qué nos da, ¿no? Y bueno, ¿por qué comentaba lo de sistema de tres variables? Pues porque nosotros usualmente estamos acostumbrados a hacer cálculo en dos variables, ¿no? Bueno, en x y y nada más. Y cuando estamos en X y Y y tomamos parciales, pues se nos hace fácil eso de andarlas multiplicando y que si hago un cociente me da 1 y así. Y ustedes ya vieron con Iván que cuando estás hablando de estas tres variables y tomas los diferenciales exactos, pues la relación que te da entre las parciales de las diferentes variables son, eh, son no muy intuitivas, te da un menos 1 por ahí. Y ese menos 1 es muy importante. Entonces vamos a recordar aquí que para un sistema de tres variables vamos a tener... Bueno, vamos, vamos primero a terminar esto de acá, ¿no? Entonces uno entre b y uno entre b se va. Nos queda un menos. El db con el db se va a ir y nos va a quedar dp de teta, ¿no? Dp de teta y aquí ya volumen constante. ¿Y eso cómo lo sé? Pues pues no, no lo sé, eso en realidad está mal es lo que estamos haciendo, ¿no? eso no es formal. Digamos que la forma formal debería ser utilizar la relación cíclica. Db de teta multiplicado por dp de teta es igual a menos dp de teta a volumen constante, eso sería lo correcto, y les sugiero que lo hagan, o sea, no no lo hagan así como lo hice yo, porque pues a veces si no está ese signo menos, no se van a dar cuenta, mejor háganlo con la cíclica, porque esto siempre esto es seguro, y esto es, es más formal, digamos, entonces ya que tenemos ese, ya, ten, ya tenemos expresado aquí cómo es el cambio de la presión respecto eh, al cambio de la temperatura con volumen constante, pues podemos hacer lo siguiente, que es otra cosa que está mal, no les sugiero, pero bueno, si lo quieren hacer, está bien. Uno podría decir, bueno, como el, como el volumen es constante, entonces nuestro sistema depende solo de P y de T. Y si solo, su, eh, solo depende de p y de t, pues estas diferenciales son exactas. Esta no es una parcial. Esta es dp, de dθ de igual a k entre beta. Y esto, pues va a ser que dp sea igual a menos k entre beta por teta. Esto podrían hacer... Ok... Eso, eso vale siempre y cuando esté bien justificado, ¿vale? Si ustedes en, en la tarea, en el examen o así me ponen, oye, ¿sabes qué? El volumen es constante, pues ya. La forma formal de hacer esto es darse cuenta que la presión es una función de la temperatura y el volumen. Si tomamos un diferencial de la presión, esto es igual a la parcial de P respecto de la temperatura a volumen constante por DT más... La parcial de P respecto del volumen a temperatura constante por BB, ¿no? Y aquí ocupamos pues nuestra hipótesis. Y nuestra hipótesis es que el volumen es constante. Y si el volumen es constante, pues es, esta parte de acá no pinta. B constante. Y déjenme lo pongo formal. Y si eso no pinta, pues ya tenemos que dp es igual a eh, dp en teta digo en d, d temperatura, por dt. Y esto de acá es simplemente k entre beta, d teta de d temperatura o dt, dependiendo de cómo le hayan puesto su temperatura. Y bueno, aquí ya simplemente hemos reducido todo este problema a una integración. Entonces, la diferencia en presión, delta p va a ser igual a la integral de K beta de la temperatura. ¿Y de qué temperatura a qué temperatura? Pues de la inicial a la final. Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues, ustedes vieron con el profesor Iván, que esta K y esta beta son funciones, pues, de las variables termodinámicas. Sin embargo, en este caso pues es que queremos obtener la presión, ¿no? entonces K y beta van a ser funciones de la temperatura y del volumen, pero el volumen es constante, entonces estas van a ser funciones de teta nada más, o de, o de la temperatura, perdón. ¿Y qué va a pasar? Pues aquí tenemos que ingeniarnosla, porque no sabemos cuál es esa forma, sin embargo, digamos que para, para muchos materiales, esto no, no a lo mejor no es correcto para todos, pero para muchos materiales como por ejemplo el mercurio, pues estos coeficientes son prácticamente constantes. Constantes cuando se varía de manera muy pequeña la temperatura, por ejemplo de 0 a 10 grados centígrados como nos piden en este problema. Entonces aquí no deberíamos tener ningún problema si suponemos que esto es constante. Pero esto... Esto es constante simplemente por lo que les comento, porque es una variación de temperatura muy pequeña. Si la variación de temperatura fuera muy grande, pues nosotros tendríamos que ver si en realidad el mercurio sí mantiene esos, esos eh, coeficientes constantes, si no, pues esto, esto ya no estaría bien, ¿no? Tendríamos que, que ver una forma, a lo mejor, de determinar cuál es la curva que determina estos coeficientes. Pero bueno, en este caso no es así. Y, y, y se preguntarían, eh, ¿qué tanto es pequeño? Pues no sabemos, no, no sabemos, varía de material en material, ¿no? A lo mejor para Mercurio diez, este, una variación de 10 grados centígrados es muy pequeña, pero para algún material exótico 10 grados centígrados es, es la vida y ya se muere, se hace esto logarítmico y, y, y diverte, ¿no? No sabemos. Pero bueno, aquí no es el caso. Entonces tenemos K beta es igual a la temperatura final que de una vez lo va a sustituir 10 grados centígrados menos 0 grados centígrados y pues bueno ya aquí prácticamente terminamos el problema no nada más tendríamos que sustituir beta y la capa y eso nos daría cuál es eh, cuál debe ser el incremento en la presión porque pues eh, la presión inicial va a ser la de referencia entonces nada más nos, nos importa este este delta de presión. <coughs> Entonces digamos que aquí va a ser. 1.8. 1.8. 3.9. Acá arriba era por 10 a la menos 4. Acá abajo por 10 a la menos 6. Y bueno con sus apropiadas unidades. Y... Y aquí 10 grados centígrados, y obviamente este problema uno tiene que convertir los grados centígrados a Kelvin, porque el coeficiente está en Kelvin, pero no lo vamos a hacer. Aquí lo importante es que sepan, <coughs> pues, cuáles son las hipótesis y cómo resolver este tipo de problemas también. La propiedad cíclica es muy importante ahorita, pues sí se va a usar, se va a usar mucho, pero si, se, si aquí se usa mucho, la van a usar todavía más en lo que sigue del curso, cuando vean, segunda ley, porque cuando vean segunda ley van a tener que utilizar o desarrollar las, las eh, identidades de Maxwell que eso es simplemente lo que estamos haciendo nosotros estamos sacando identidades de Maxwell pero pues nadie lo dice nadie lo dice al principio del curso Las identidades de Maxwell son formas de de relacionar incrementos o, o decrementos de las variables termodinámicas con otro tipo de, de incrementos o decrementos pero bueno Ustedes ya están listos para sacar para sacar relaciones de Maxwell a diestra y siniestra. ¿Alguien tiene una duda del problema anterior? Ah, yo sí. A um, ver, dime. Abajito en donde dice P de Bt, P de TV, ahí, eh, Ajá, sí. eh, ahí no había un signo o algo así. P de TV. Ativo, al ladito, donde dice DP igual a la porción de DP Mm, mm, mm. ya ves donde cancelaste el o sea porque como el volumen es constante tienes una Ah, sí contiene. tiene razón tiene razón claro aquí hay un menos digamos acá esto está bien esta relación de acá a, aquí pues no hay signos no simplemente estamos utilizando cálculo para eh, pues para obtener eh, una una relación para el diferencial exacto de la presión pero tienes razón que hay un signo menos y ese viene de acá porque nosotros encontramos que K beta es igual a menos la parcial de P respecto de la temperatura o de T. Entonces acá para despejar esta de acá necesitamos pasar el menos al otro lado, ¿no? Y de ahí sale este menos que tú mencionas. Y sí, sí tienes toda la razón aquí, debería ir un menos. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Gracias. Bueno, si no hay dudas sobre, sobre esto y así, podemos pasar al último problema. Este último problema les va a ayudar para el primero de la tarea. <coughs> bueno, el primero eh, sí está complicado. <risa> um, pues, o, o sea, no está complicado, pero está truculento. Tienen que pensarle muy bien. Pero un tip que les puedo dar es que utilizan el número de abogado. Eso, eso sí, lo van a estar a utilizar para resolver ese problema. Entonces, pues este de aquí les va a ayudar mucho si es que aún no eh, entienden muy bien qué es el número de abogado, ¿vale? Mm, nada más permítanme un ratito Y bueno, dice Volwood y Rutherford encontraron que el radio en equilibrio produce 13.10 a la 10 átomos de helio por segundo por gramo de radio. Además midieron que la desintegración de 192 miligramos de radio produce 0.029 milímetros cúbicos de, de helio por día. Entonces nos piden en A cuántos átomos de helio hay por centímetro cúbico de gas a condiciones estándar eh, de presión y de temperatura. Eso significa STP, es decir, una atmósfera y no me acuerdo cuánto, cuánto es de, de temperatura. Pero bueno, aquí ya vienen todos. Y la segunda pregunta es el número de abogado. Entonces pues vamos a hacerlo primero. Este es un bill ejercicio. La parte a es un mil ejercicio de cambio de unidades. Porque nos están dando ya prácticamente cuánto se produce por segundo y por gramo, ¿no? Entonces tenemos. Producimos 13.6. Por 10 a la 10 átomos de helio. Le voy a poner NH de helio. Ah, es N gramos, no lo NH por segundo. Y por gramo. Pues ya, eso, eso nos lo dan Bolwood y Rutherford cuando, cuando realizaron su experimento. Se dieron cuenta de eso. Pero además midieron pues, la desintegración de 192 gramos de radio. Y digamos que eso produce 0.0829 milímetros cúbicos de helio por día, por 192 gramos. Aquí vamos a ponerle día y 192 gramos. Ah no, es miligramos además entonces como se habrán dado cuenta quizá alguno de ustedes ya pues este es un problema de cambio de unidades porque solamente con estos dos datos simplemente necesito dividir esta cantidad entre la otra para despejar el número de átomos ¿no? tenemos que eh, quitarnos las unidades que no nos interesan entonces tenemos 13.6 por 10 a la 10 entre 0.0829192 y entonces aquí ya tenemos que hacer análisis dimensional tenemos segundo programa milímetro cúbico arriba día y miligramo y pues ya esto se convirtió totalmente en un problema de ver de cambiar días a segundos y miligramos a a gramos y milímetros cúbicos a centímetros a centímetros cúbicos. Y bueno, eso ya es muy fácil, ¿no? Primero, un día tiene 24 horas. 24 horas. Bueno, cada hora tiene 60 minutos. Cada 60 minutos, 60 segundos. Entonces ahí van, por hora, 3600 segundos, ¿no? 3600 segundos por 24. Da como... A ver, déjenme, busco. 86,400. 86, 86,400, gracias. Entonces vamos a tener aquí, esto va a ser 13.6 por 10 a la 10, entre, <coughs> aquí, tengo voy a ver si sí. A ver, sí. por 10 a la 10 por como tú dices 400. todo multiplicado por 192 todo multiplicado ah bueno este 0.0824 va no está bien por 192 todo multiplicado por El 192 no multiplica el 13.6. Sí, tienes razón. Todo esto va arriba ya. ver, este va acá arriba. A ver, 192. Arriba va a ser lo que decía el compañero, 86.400. Ahora sí. Los miligramos los convertimos a, a gramos, que va a ser uno entre mil. Mm. ¿Qué nos falta? Los milímetros cúbicos es 1 entre 10 al cubo, 1000, entonces este 1000 se va a eliminar con el otro 1000. Y abajo tenemos 0.0829, ¿no? Y pues ya esto nos va a decir que NH sobre centímetro cúbico, porque pasamos ya también el milímetro cúbico centímetro cúbico, va a ser igual a 4.97 por 10 a la menos. 9 centímetros cúbicos y ya no 1 so, sobre centímetro cúbico ¿no? muy bien pues ya tenemos la primer parte que es ver cuántos este cuántos átomos de helio hay por centímetro cúbico de un gas a, a, a condiciones de presión y temperatura estándar. Y como vieron, pues sí, esto prácticamente nada más fue hacer una comparación. La siguiente parte ya involucra eh, lo del número de abogadro. Y no sé si recuerdan, el número de abogadro está definido. El número de abogadro es igual a el número de átomos de una sustancia entre un mol de esa sustancia. Y pues eso es prácticamente lo que tenemos que hacer, ¿no? De aquí, simplemente vamos a... Ah, perdón. Más bien sobre el número de moles, ¿no? Ahí está. Y, pues bueno, primero vamos a ver que un mol es... 20, ¿2,400...? Centímetros cúbicos. Lo puse en centímetros cúbicos porque es más o menos lo que necesitamos. ¿no? Entonces, un centímetro cúbico, eh, ¿cuántos moles es? Y pues esa ya es una regla de tres, muy fácil. Y haciendo esa regla de tres, pues nos va a dar que esto es este por este entre este, 2400. ¿no? Entonces, el número de moles va a ser uno entre 2400 y centímetros cúbicos y pues de aquí ya nada más vamos a tener que sustituir no, es y de aquí nada más vamos a tener que sustituir pues 1 entre 2400 todo por lo que ya hemos obtenido que es 4.97 por 10 a lo menos 9 uno en 3 centímetros cúbicos. Y lo otro también, pero con centímetro cúbico. Y por análisis dimensional, pues esto ya no va a tener unidades, ¿no? Y va a ser 4.97 por 10 a la menos 9 por 2.400. Y si ustedes hacen esa operación... Perdón, ¿el molde dónde salió? ¿Perdón, perdón? Ah, ¿el molde acá? Eh, ¿El molde dónde había salido? Sí. Ah, este molde acá es un, es un dato así buscado en internet, ¿eh? ¿Cuánto vale un mol en centímetros cúbicos? Si no, o sea, no viene ahorita, en el problema no te lo dan, pero pues, si tú buscas en, en Internet, a ver, ¿cuánto vale un, un, un mol en volumen? Pues es 2400, ah, perdón, 24.000 centímetros cúbicos. Y eso lo sacamos porque queremos saber cuántos moles tenemos nosotros en un centímetro cúbico, porque eso es lo que nos preguntan, ¿no? Nos preguntan... Lo que nosotros tenemos, perdón. Es el número de átomos de helio en un centímetro cúbico. Queremos saber entonces un centímetro cúbico, cuántos moles tiene, para después a partir de eso sacar el número de abogado. Y pues bueno, así ah, okay, okay, Gracias. ¿no? Ok, y bueno, ya haciendo eso, y si sacamos esto, no sé a cuánto, a cuánto da 24 mil por... ¿Alguien alguien podría hacer esa operación? Porque la verdad es que no, no la tengo. 4.97 por 10 a la menos 9 por 24.000. Deberías hacer algo cercano al número de abogado. No? Ah, okay. Um, pues me sale a mí 1.19 por 10 a la menos 4 pero... No, ya vi, ya vi, ya vi que, ya vi que está pasando <coughs> Es que no es 4.97 Esto que tengo acá Esto que tengo acá es la parte de arriba de esta división Digo, la parte de abajo de esta división y convertida en unidades <coughs> El resultado real es 2.73 por 10 a la menos 19. Entonces, ese es el que va acá. ¿De dónde salió eso? Me perdí. A ver, permítame tantito y ahorita te digo: 2.73 por 10 a la menos 19. Ah, es que acá, en la parte de arriba, ¿pueden ver la parte de arriba ya? Ah, no. Ah, ok. En esta parte de aquí, cuando realicé el cálculo, eh, yo lo hice por partes, hice la parte hice la parte de arriba, la de esto de acá, la de 13.6 por 10 a la, a la 10, lo convertí en unidades, o más bien lo de abajo lo convertí en unidades y puse el resultado, y el resultado era 4.74 por 10 a la menos 9, y eso estaba bien, pero luego eso lo tenías todavía que, eh, se lo tenías que dividir a 13.6 por 10 a la 10, ¿no? Entonces el menos 9 con este 13.6 por 10 a la 10, pues da uno algo que debe ser de magnitud eh, por 10 a la, a la 10, a la menos 19. <coughs> Vale, gracias. Yo en esa operación no termino de entender por qué multiplicas por mil y divides entre mil. Ah, en esta por qué por mil y entre mil, ok. Uh, a ver, deja contesto esta y ahorita te doy la palabra, ¿vale, Pedro? Bueno, miligramo a... a gramo, pues es uno entre mil, ¿no? Ahí por eso dividimos entre mil. Y milímetro cúbico a centímetro cúbico es uno entre diez. Pero luego elevado al cubo, da 1 este, da entre mil. <coughs> y como lo tenemos abajo, pues pasa hacia arriba, ¿no? Ok, ya. Yeah. Gracias. Sí. Pedro, puedes decirme. Este, el número de, de partículas por volumen no debería ser del orden de 10 a la 19. Porque el ah, número de abogados la... es, un, es un... Sí, sí, sí. sí, claro 10 a la 19 10 a la 19 y listo y bueno, ya ahora sí podríamos multiplicar esto y nos debería dar algo parecido al número de abogado ¿alguien lo tiene? O bueno, a ver, déjenlo aquí rápido en el Wolfram es 2.73 por 10 elevado a la 19 todo multiplicado por 24.000. Y nos da 6.552 por 10 a la 23. Y pues sí, eso es más o menos el número de abogado que conocen, ¿no? Sí, eso me dio a mí también, Uriel. Y pues ya eso sería prácticamente lo que se tiene que hacer en este en este problema. Igual las claves de este problema fueron prácticamente que obtuvimos el número, cuántos átomos de helio hay, pero en un centímetro cúbico. Entonces a ese centímetro cúbico tenemos que ver cuántos moles son para luego obtener el número de abogadro. Y esto puede ayudarles un poco en el problema 1, porque el problema 1 eh, de la tarea te piden calcular... <coughs> ah, tú tienes... A ver, déjenme, déjenme ver qué les piden calcular. Porque sí recuerdo que cuando, que cuando lo vi, yo también me saqué un poco de onda. Después me di cuenta que, que tenía que ver con eso. Tarea 1. En la tarea 1, les pedimos en el primer problema, que imagínense... Este es un experimento que hizo Kelvin alguna vez. <coughs> bueno, que planteó Kelvin. Entonces ustedes imagínense que tienen un litro de agua y ese litro de agua de alguna manera ustedes pueden marcar las partículas y las marcan. Les ponen, no sé, rastreador de Apple, lo que sea, y las marcan. Luego las vuelven a echar al océano Atlántico y lo mezclan todo. Ya que está bien mezclado, la pregunta esta es una pregunta muy bonita. Dice, ¿cuántas moléculas de agua marcadas sacaremos al tomar nuevamente un litro de agua del océano. Entonces, ya que vean la respuesta o, o, o, o que vean cómo resolverlo, van a ver que está padre, porque eso significa que ustedes han respirado el mismo aire que Shawn Mendes, cualquier persona. Pero bueno, tienen alguna duda sobre este problema o sobre la tarea, los demás problemas, alguno que, que todavía les quede que les quede un poco eh, vaya dato dice Samuel sí que, que, que no les quede claro y, o también sobre estos problemas que les, que les puse ahorita digo este este perdón por haberse los puesto tan revuelto como se convirtió mucho en un problema de cálculos pues de estos de cambio de unidades a veces uno se pierde Perdón, yo otra vez tengo la duda, ahora que lo pienso del mol, o sea, ¿cómo lo buscaste en internet? Ah, busca, eh, literal busca, ¿a cuánto equivale un mol? ¿Un mol en...? Mol a centímetros cúbicos? A centímetros cúbicos, ¿sí? Así lo busqué en internet. Ah, ok, ok. Gracias. Y puedo preguntar una duda sobre una clase sobre la relación cíclica. Ah, sí, claro. que No entendí muy bien. Gracias. Hay una parte de la deducción que no entendí bien. Creo que no la tengo tan a la mano. Pero... Ah, ya. Está por aquí. Es que en una parte dice... este, En el caso B dice que Z varía y X es constante. Y entonces se multiplican ahí dos términos. Por este la parcial de Z respecto de X a Y constante. ¿no? Pero ahí tengo una duda. Porque... En, un, en una parte, en el primer sumando, sí aparecen los tres términos, pero en el segundo, digamos, esos se multiplican y por la relación inversa sería este uno lo que te da, ¿no? En el segundo sumando. Pero ahí mi duda es, si Z varía y X es constante, ¿no la parcial de X respecto de Z sería 0 y ese término se cancelaría? Si X varía, a ver, perdón, perdón, perdón, ¿cómo estuvo? Puedo, si quieres... Puedo dictar todo y este... Sí, sí a ver... Es que teníamos este... La parcial de X respecto de Y a Z constante uh -huh. Por la parcial de Y respecto de Z a X constante uh -huh. Más la parcial de X respecto de Z a Y constante Ok eso era igual a cero. Okay. Uh -huh. Y luego multiplicábamos todo por la parcial de Z respecto de X a Y constante. Todo por la parcial de Z... ¿A Y constante? Sí. Ok. Entonces aquí mi duda era... En la primera parte si sí quedan los primeros tres, tres términos que están multiplicando, ¿no? Pero uh -huh. en la segunda este es la parcial de z con respecto a x por la parcial de x respecto de z. Ahí entiendo que sí sería la relación inversa, pero es que tengo una duda, porque estábamos en el caso B en el que z variaba y x era constante. Entonces, ¿no la parcial de x respecto de z sería cero Y ah, se cancelaría el término. Sí, sí, sí, sí entiendo lo que lo que me estás tratando de decir ahora. Pero recuerda que estas variaciones eh, en parciales, aunque se haya tomado ese caso, digamos, pues ten, teníamos ahí antes el diferencial de x, ¿no? Si, si, no, si no mal recuerdo, ¿o era el de, el de z? Bueno, no importa. El punto es que cuando estás tomando todas estas relaciones, pues lo que importa es cuál estás dejando constante al variar, esa, esa, esa variable, pues. Entonces, aquí, aunque tengas, digamos, x anteriormente constante, pues en este caso, la variable que dejas fija va a ser y, porque esto, esto recuerda que define planos, ¿no? Entonces, to, todas estas variaciones de funciones definen planos en un, punto, en un, en un este, sistema tridimensional de coordenadas ya sean coordenadas termodinámicas o lo que sea, ¿no? Entonces en ese plano lo que te está diciendo ahí simplemente es toma la parcial de X, pero solo dejo Y constante y eso siempre lo puedes hacer. O sea, no no, no importa que antes hayas dejado una, un, una, X, un, una X fija, porque después de que dejas una X fija, puedes volverla a soltar y tomar la variación a partir de ahí, ¿no? Porque define un plano diferente, uno ya sea perpendicular. Ah, ok, ok. Gracias. Okay. Digo, igual si quieres podemos volver a ver. O sea, yo más o menos recuerdo cómo se hace esta, esta deducción. A ver. Sí, sí. Si quieres eso lo podemos ver ahorita, ¿no? Entonces, para, para deducir esa cosa tienes que ver que, que tienes funciones de estado f de x, y, y, z, ¿no? Igual a cero. Entonces, lo que te dice esta función es que puedes poner siempre una de ellas, x, y o z, como función de las otras dos. Por ejemplo, x de y y de z. Eh, y, z de y y de x. Y, y de x y z. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que cuando tú tomes una variación de cualquiera de estas variables, solo van a aparecer dos diferenciales. Por ejemplo, dx es igual a... Parcial de X respecto de Y por... De Y, ¿no? Con Z fija. Más parcial de X respecto de Z con Z fija. ¿Ok? Y bueno, eso mismo lo puedes hacer para las demás variables. Por ejemplo, Y. De Y de Z. Respecto de X. Digo, perdón. De Y... Eh, respecto de z con x fija y aquí le ponemos z más dy de x con z fija dx ok y bueno ya que tenemos eso pues podemos sustituir eso es lo que se hace para obtener la cíclica dx es igual a parcial de x de y por z por y de z. Y hago esto para ilustrar eso que te comentaba. De que no necesitas dejarlas fijas O sea, para hacer esta deducción. Porque eso a veces... O sea, se, se, se toma... Se toma así para hacerlo más sencillo. Pero a veces oscurece un poco. Cómo se obtiene esta relación. Entonces, pues ya tendríamos esto, ¿no? Y esto multiplicado por... <coughs> y esto más de x de z de y y de z ¿no? uh -huh. bueno que okay, ya tenemos eso y de aquí podemos desarrollar nada más para agrupar los de z, y esto nos va a decir que de x de y de z, por de y de z, con x más de x de z con y de z más de x de y z más por de y de x z de x es igual a eh, bueno es igual a ese diferencial ¿no? ok ¿Está bien? Sí. Ok. Y bueno, aquí en esta relación que tenemos, no sé si todos ya se dieron cuenta que la única forma de que esto se satisfaga es que esto de acá valga 1 para que este de x sea igual a este de x y que todo esto de acá Valga 0. Y si eso vale 0, pues ya se elimina este de Z y queda el de X bien, ¿no? Queda bien la igualdad. Entonces, por eso tendríamos de X de Y Z por de Y de Z X. Y esto lo pasamos acá de Z de X igual a. Menos 1. Pasamos el, este, esta parte de acá, la pasamos al otro lado con un signo menos. Y luego dividiendo de nuevo y ya nos queda el menos 1. Y lo del otro lado simplemente va a ser la relación que tú comentabas al principio, que es la relación, la inversa. Pero si notas, en ningún momento tuvimos que suponer que X era constante, o que Y era constante, o Z era constante. Esta es una relación que viene este, directo de cómo están definidas las diferenciales en, un, en, en funciones de tres, de tres variables cuando se cumple esta constricción. La constricción de que puedes poner cada una de las variables en función de la otra. Es decir, no son linealmente independientes, ¿no? Este, cada una depende de las otras variables. Esta constricción es importantísima para que se valga la cíclica. Pero resulta que en termodinámica es lo que tenemos siempre. Funciones de estado así. Y es por eso que se vale todo esto de acá. Entonces, ¿sí te respondió más o menos eso tu, tu duda? ¿El paso de dx a la igualdad de menos uno ¿Cómo salió? A la de menos 1, acá mira, ve, tienes esto de aquí, tienes dx de este lado, ¿no? Y tienes un dx de este lado. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que est esta parte de acá tiene que ser 0 para que se cumpla la igualdad, porque acá no tenemos dz del lado izquierdo, ¿no? Tenemos que eliminar este dz. Y una vez que ya lo eliminamos, que le pedimos al sistema que sea 0, tenemos que pedir, pues para que dx sea igual a este producto de parciales por dx, pues esto de acá tiene que ser 1. Entonces, pues ya aquí ponemos el, el producto de estas parciales es 1. Y lo que hice acá fue nada más resolver la ecuación de arriba con el 0. Y esto es igual a menos... De X en DZ con Y. Y pues lo pasé dividiendo, literalmente. Ah, bueno, y después de pasarlo dividiendo, lo que puedes hacer es ocupar alguna de estas relaciones, ¿no? La, la de acá abajo, según yo. O no, bueno, no, de hecho no es ni siquiera necesario hacer eso. ¿sí contesta eso más o menos duda de cómo salió el menos uno o cuál era Sí. Sí, sí ya vi cómo. muchas cosas dividiendo al otro lado ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto o sobre otra cosa del curso? Sobre los cuestionarios, no sé, las tareas, algo, algo relacionado con el curso o alguna otra cosa. Si no, sí, creo que no... no. Bueno. Entonces, si no tienen dudas, pues terminaríamos... Pues ya ya terminamos por el día de hoy. Digamos que estos problemas que estamos haciendo ahorita no son tan... Qué bien, Enrique. Qué bien. Entonces, estos problemas que estamos haciendo ahorita, más allá de que sean muy complicados, porque a lo mejor algunos no son tan complicados, pues lo que lo que tienen de, de importante es ver un poco la aplicación de los conceptos que les está enseñando. Les está enseñando Iván. ¿Vale? Entonces, sobre todo cómo usarlos, cómo usar las hipótesis. Las hipótesis que les dan que les dan en los problemas para resolverlos. Y eso es lo que más me importa a mí. Entonces, si alguna vez llegan a tener dudas sobre la tarea, es que pueden escribirme. No crean que, que estoy este, cerrado a que me pregunten incluso sobre la tarea, cómo iniciar a resolver un problema o así. Porque más allá de que tengan bien el problema o, o lo tengan mal, lo que más nos interesa tanto Iván como a mí es que, pues que sí queden bien los conceptos que, que vayan aprendiendo, ¿vale? Entonces, pues si no tienen dudas, eso sería todo. Pues bueno, eh, muchas gracias. Bien. No, gracias nos, a vemos. Ustedes. Hasta luego, nos vemos. Gracias, luego. A todos. Ah, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién tiene una duda? Dime, bueno, dime no sé. Lucía, ¿a quién, quién tiene duda? Lucía, ah, no te preocupes Sí vi, sí vi ayer tu Sí vi ayer tu pregunta, Lucía Y no te preocupes, ¿vale? Ya, si quieres déjalo así Pero como ya vi tu nombre, lo, lo puedo poner Sí, no, no te preocupes, Lucía ¿Quién más tenía una duda por ahí? Hasta luego